Buenos días, soy Virginia Castanedo Vamos a continuar con la, la siguiente parte Una vez que tenemos el mapa hecho, el mapa de nuestros valores personales eh, Hemos hecho el mapa mental Mis valores, qué cosas son importantes para mí Luego las hemos ido relacionando En mi caso eh, he estado utilizando colores Me parece una manera útil de relacionarlos eh y ahora vamos a eh, ordenarlo es decir, hemos sacado eh, en este primer mapa mental que hemos hecho hemos eh, sacado pues, todo lo que teníamos dentro y ahora es importante que lo clasifiquemos ¿De acuerdo? y lo tengo previamente clasificado ya que mmm, hay cosas que lo impregnan todo por ejemplo el tiempo para vivir las cosas la paz interior y la paz con los demás y con el mundo el amor y el entusiasmo son cuatro cosas que para mí son muy importantes digamos que podrían ser eh, las patas de la mesa de mis valores de, de todo aquello que es importante para mí que me da fuerzas para para vivir y para encontrar eh, valor cuando las cosas vienen vienen complicadas y para tratar de ser más feliz cada día que es, creo que es para lo que hemos venido a este mundo entonces eh, Voy a empezar, en lugar de por mis valores, voy a empezar eh, haciendo cuatro partes, paz, amor, entusiasmo y tiempo. recordar que lo importante no es que el resultado sea más o menos estético porque se puede puedes dibujar mejor o peor lo importante es que sea útil y que llegue a tu corazón ¿de acuerdo eh, vale entonces esto sería las cuatro partes las voy a hacer un poquito más grandes cuatro bases lo divido en cuatro partes una parte sería el amor otra parte sería la paz otra parte sería el tiempo cada cuadrado de estos Y esta otra parte sería el entusiasmo. El entusiasmo, como le impregna todo, le vamos a poner, por ejemplo, como unas hojitas que dan un poco de sombra aquí, para poder estar más a gusto. Unas hojitas de palmera. Misma palmera. Vale. Entusiasmo. Vamos a ver cómo colocamos el resto de las cosas. Vamos a empezar por el amor, por ejemplo, está mi esposo, eh, la familia que queremos que queremos crear, los amigos y mi otra familia. Mi familia, mi familia de origen <risa> entonces, aquí eh, dentro del amor vamos a ir poniendo las piedras que lo componen mi esposo este, eh, la piedra angular ...la piedra angular... ...de acuerdo... ...luego estarían los amigos... ...que son diversos... ...ladrillos sobre los que construyo mi mundo... ...y aquí hay un hueco... ...en el que espero... ...que quepan pronto unos hijos... Y estarían los amigos... ...y aquí... ...los hijos que queremos tener... ...por ejemplo... Más cosas. Eh, tiempo. Yo quiero tiempo para poder aprender. Entonces, el tiempo para aprender lo voy a representar como, por ejemplo, libros. Montañas de libros. Eh, podemos aprender... ...muchas cosas, podemos aprender un nuevo idioma... ...que es eh, una de las ma maneras más eh, prácticas y más útiles de... Eh, ...aprender... ...de utilizar la cabeza... ...luego también quiero aprender... Eh, ...de los grandes maestros... ...entonces vamos a poner aquí... ...una estatua... ...para los sabios... Y las sabias de acuerdo los sabios el tiempo a ver qué más cosas dentro de la felicidad recordad que estamos ordenando esto de acuerdo hemos incluido ya todo esto la pasión falta por acá vale eh, ...verdad, honestidad... ...felicidad, paz... ...vamos a por toda esta zona de, de la ética... ...la felicidad... ...la felicidad es algo que... ...lo recorre todo... ...yo lo puedo representar igual... ...como el aire que lo recorre todo... ...y que sería la... ...felicidad... que Creo que en realidad es el, el, el valor el valor común, el valor para el que hemos venido a este mundo. Eh, uh -huh. Ya también quiero contribuir, como he puesto aquí, a hacer, el mundo, a hacer el mundo más feliz, empezando por mi propio mundo y haciendo pequeñas transformaciones para, para lograr que el mundo sea más feliz. Esto iría parte, iría dentro de eh, la ética, de lo que yo quiero dejar, del legado que yo quiero dejar. Entonces vamos a dejar aquí otra pared, otro cuadrado, que va a ser el mundo mejor. ¿Qué más cosas faltan? Vamos a ver, el arte, el tiempo para el arte... Por ejemplo, con un caballete, un pincel, el arte, la verdad y la honestidad, tenemos la verdad, ¿eh? felicidad, del mundo mejor, basado en la verdad y en la honestidad. ¿Qué más cosas me quedan por, eh, por incluir? el aprender, el trabajo, el arte mira, la salud me falta, la pasión el trabajo igual no lo he puesto pero bueno, el trabajo estaría basado en todo esto y luego está la salud, la alimentación y el deporte que lo vamos a poner como unas bonitas frutas voy a borrar esto que lo divide porque en realidad sobre estas bases aquí trabajo entero eh, aquí vamos a poner una cesta de frutas que serían la salud esto por ejemplo es un ejemplo puede ser un mapa de valores